Como ya es tradición, el municipio de Tezontepec de Aldama realizó su magno y colorido desfile de carnaval 2020, en donde los asistentes pudieron disfrutar de una participación de aproximadamente 35 carros y comparsas que se disputaron los premios a repartir. A este tradicional carnaval asistieron miles de personas de Tezontepec y de los municipios aledaños, quienes se postraron sobre las principales calles donde pasaría el desfile para disfrutar del espectáculo. You're gonna be a Pedro Porras Pérez presenció el evento desde el palco acompañado de los integrantes de la Asamblea Municipal, directores de área e invitados especiales quienes les entregaron un reconocimiento a todos los contingentes participantes. En este lugar también se encontraban los integrantes del jurado que calificarían a los contingentes para la entrega de los premios. El alcalde Pedro Porras agradeció la asistencia de los concursantes y a toda la gente que se dio cita en este lugar para disfrutar de este gran evento que fue organizado por la presidencia municipal de Tesón este de Tegra Aldama. <tose> la puta, eh? Los ganadores, para carros alegóricos, quedaron de la siguiente manera. En primer lugar, Kuautri. Segundo lugar, Rapiki. En tercer lugar, Apocalipto. En cuanto a comparsas, el primer lugar fue para sabor con garra. El segundo lugar correspondió al contingente Nuestras Tradiciones. Y el tercer lugar fue para el contingente Ritmos Latinos. En la modalidad individual, el primer lugar fue para Huo. En segundo lugar, Cascabelito y tercer lugar Tomás el tren en la categoría de bastoneras el primer lugar fue para la escuela primaria Juan Aldama y el segundo lugar para la escuela secundaria Niños Héroes en la premiación de bandas y grupos musicales el primer lugar fue para la escuela primaria Morelos y el segundo lugar para la escuela primaria Francisco Villa finalmente en la categoría de tercera edad el primer lugar fue para el Centro Gerontológico Integral de Tezontepec de Aldama. El Gobierno Municipal de Tezontepec de Aldama reconoce y felicita a todos los participantes de los carnavales organizados durante la administración de Pedro Porras Pérez por el arduo trabajo realizado y presentado en este carnaval, invitándolos a continuar manteniendo vivas nuestras tradiciones, raíces y costumbres.